es una propuesta. Pero tenemos que pensar esas tres. Son como tres funciones. ¿no? La, de, la de esa coordinación entre asambleas, la coordinación de la asamblea en sí y la, la portavocía. Porque un poco la parte de comunicación pública pues también lo podemos rotar, pero no yo lo hemos estado medio asumiendo pues porque no sale relativamente fácil. En el caso de portavocías, vamos a ver, lo de portavocías, eh, yo, desde luego, lo que sí me niego es a estar en portavocía, o sea, a que cuando alguien diga eh, hay que preguntar qué opina libres, sea eh, a mí a quien me llama, que es lo que suelen estar haciendo. Entonces, eso, desde luego, me niego a, a seguir asumiendo ese papel, creo que ese papel tiene que cambiar o tiene que ir a otra gente, y además, porque en, en este caso ha habido un problema y ese problema surge precisamente de esa situación. ¿no? Eh, en lo que se refiere a la portavocía de cosas, o de noticias, o de cosas tal. Si, si normalmente nosotros hacemos o sacamos nota de prensa de una determinada cosa, se pone normalmente abajo quiénes son los contactos, y por lo tanto ahí podemos decidir incluso quiénes son los contactos. Si es un tema legal, desde luego le va a tocar más a Darío, le va a tocar más a... Es decir, que, que, que habrá personas que puedan tener más eh, eh, papel en esa nota de prensa en concreto, y pueden ser las personas que como contactos de pedios pongamos abajo, por tanto, esos son los portavoces en ese momento. Y en la mayor parte de los casos eso se va a resolver así. En la mayor parte de los casos, eh, si nos van a preguntar es porque nosotros también hemos hecho algo para que nos pregunten. Por lo tanto, lo vamos a hacer a través de nota de prensa, donde sea, donde vamos a poner esos portavoces momentáneos, ¿no? de, de, digámoslo así, de la, de, del tema. Yo creo que eso se puede, se puede solventar de esa manera, <coughs> rotando, claro, o sea, en este caso rotando en función de... Claro, pero no... hay un problema logístico. Yo de las otras cosas que habías planteado y tal, por lo que me tocaba, en ¿no? el tema de orden del día y de... Eh, el tema este de acta y todo eso y tal, bueno, yo pienso que las órdenes del día, un poco, con la experiencia también de la asamblea pasada, Podemos tratar de fijarlos al máximo posible, porque luego siempre se pueden colar o se van a colar, lógicamente, temas por medio, pero al final de cada una de las asambleas, y lo del acta, bueno, pues decidir quién la va a hacer en cada asamblea, con lo cual tampoco habría mucho problema, ¿no? la moderación no tiene ninguna, ningún problema, yo creo que lo que más eh, importancia tendría es lo de portavoz. Yo insisto en que lo que a mí me molesta eh, es eh, que el Libre se identifique joder, únicamente conmigo. O sea, que cuando alguien eh, tiene que referirme... O sea, yo es que eso es lo que... Ahí es donde quiero estar <coughs> fundamentalmente un paso atrás. Decir, ¿no ha sido tú o has sido yo. Normalmente o Darío. Claro, sí. No, bueno, luego también Chuchi en algún momento sí. me han llamado, pero bueno, porque él, él, él ha hecho un artículo y entonces mm. me llaman directamente a él o tal, pero que... Eh, en lo que se refiere al, al reconocimiento, tal cuando te hacen una llamada, pues, lo hacen de esta manera. ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero un poco que, que no sea así. Entonces, por lo menos en este, en este primer momento, para que no sea así, me tengo que retirar, eh, al menos ese semestre que estás planteando bueno, tú en este caso. Bueno, ¿no? pues, así, pensemos, ahora, no sé, eh, o sea, yo, el, el, el, el, el la coordinación de las también requiere otro trabajo que hace Manolo, Habitualmente, que, que es bastante invisible, pero que es muy importante y es que actualiza la página web, es que suba a Facebook tal cosa, mueve información. Yo, eso, si queréis, si, si no hay problema, yo, eh, mi propuesta es que lo sigas haciendo. No sé qué opina el resto. del problema en eso, vamos, no, no, no tengo, ya que lo voy haciendo y además no lo hago yo solo, solo lo hago con Marte sí, y, sí. y, y, y por tanto, bueno, en eso no, hay, no, hay, no habría más problema. ¿no? O sea, yo puedo seguir haciendo eso. ¿Habría alguna persona dispuesta a ser.? portavoz, portavoz en estos meses no es tan complicado eso ¿eh? no tres veces el año la que te llaman no sé cinco. <risa> Yo que estoy en todos los pucheros entonces no. Pero, ¿sí, ya, sí, de, estás, de, sí. Yo no tengo problema, pero... ¿Te es que de quedar esas voces, es que es verdad. No, yo, pues, a mí no me ha llamado más veces y no tengo problema. Pero yo, yo creo, creo que, que yo tiene que estar no más veces. Tú tienes que estar ¿Si alguna cuestión legal por ahí. Legal, sí, legal? Tú tienes, tú, tú, tú tienes que, <ríe> que ser como el pivote, macho. Sí, pero al menos una persona más. quiere bailar conmigo por ahí nos ponemos dos ¿Alguna de las compañeras se anima? Yo no me encuentro ¿eh? Porque yo la paridad sí. Bueno, compañero da igual no sé. Era para abrir el barco 2 Pues Manolo en la sombra un gorro, ¿vale? Luis, fin, a mí me da igual, pero. Venga, Pues esto lo vamos. Ya la próxima asamblea de todas maneras, de Vale, entonces. Vamos a Tenemos una evaluación exhaustiva. Eh, Manolo estaría entonces eh, en esa reunión entre en asambleas, ¿vale? en cada asamblea se decidiría quién modera y quién toma acta y eh, tendríamos estos dos portados de momento y se irá evaluando cómo, cómo funciona. ¿Os parece? Y, y de verdad que yo ofrezco, si, si queréis que sea haga un taller de redactor comunicado de prensa y demás, yo encantado. El día que queráis, lo hacemos. sería feliz. lo hacemos. Eh, vale, pues entonces nada más que quedaría bueno, nada más, la discusión de esa agenda política básica de los mm -hmm. próximos meses. Eh... Eh, por cierto, eh, no sé si sabéis que Alfonso I también denunció a Diego. Eh, ¿Ah, sí, Diego el eh, chaval cantabrista. Eh, también fue denunciado por... tenía conciliación estos días. Sí, ah, esa, esa, esa sí. Eh, me informó la semana pasada. Entonces me, me preguntó que cuál era nuestra posición. Yo le dije que la posición de la Asamblea, pues no era mi opinión, pero la de la Asamblea era no hacer ruido, mientras, no hacer publicidad gratis a esta gente. Por cierto, ¿ha sido nuestra conciliación? La de he Chuchi. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuál? No, no ha sido la... Sí, ya fue. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, eh, eh, sí. Ah, vale. Ah, vale. cuenta, yo he no, enteramos. Bueno, no nada, no, que Igual no lo contamos. Sí, sí, fue noviembre, ¿no? en noviembre, ¿no? Era en noviembre, ¿no? pero no se ha contado. No, no se ha no contado. Yo no me he enterado de eso. O sea, yo bebo, sé que claro, sea rah, el cerebro. No. Se pero bueno, ¿no? lo sí, lo bueno, no, bueno, bueno, nada, el chaval este, bueno, él tiene conciliación también, que es en nuestra posición. Le dije eso, que en principio libre mientras iba a ir a conciliación y a ver qué pasaba. Y que no iba a hacer publicidad gratis a Alfonso. Eh, obviamente Diego, que es de los comités antifascistas de hace mucho tiempo, él quería salir a, ¿no? a, a, a las barricadas. Eh, Diré que no llegamos ahí a las barricada de momento. No, no, no, no, no. Pero, sí. Solamente por. Tengo que decir que siguen activos esta gente y siguen jodiendo. Bueno, en lo, de, lo Cuando estábamos hablando de, de la organización de portavocías y demás, el, ¿Cómo tenemos el, el tema, eh, digamos, el, el tema legal o el tema sí, de que, eso, es alguien, eso habría que tocarlo, pero, al, en no, un momento que dado, que ella, a alguien, ¿a no alguien que... le va a hacer responsable solo a uno? Hay una persona a que, que también, o, o, hay, o se hizo en su también. día, se hizo una especie de junta legal, ¿no? Bueno, un presidente, un vicepresidente, un no. no no, vicepresidente. Entonces, profesor, eh, eh, y en ese no. sentido, no sería posible... Eh, hacerlo todo de manera colegiada no, de manera en el Estado español no lo permite no. No, claro. igual que la manifestación el derecho, el, la, la información de la manifestación la solicita una persona aunque sea de una organización eh, la responsabilidad o sea el que va es uno luego bueno sí es la organización pero la responsabilidad jurídica es del presidente lo que nuestra buena voluntad le apoyaríamos que pusiera una multa el que, hay, que, no, hay. Pero, que yo, se yo, la yo. pueda ser se llevaría a, los a la cárcel no, sí. también pero no, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, es lo planteé Creo que, no sé si en la última asamblea o la, anteúltima, la última eh, planteé el, el tema de la asociación. yo creo que La asociación no nos está valiendo para nada, no la estamos utilizando para nada y realmente cuando podamos, porque yo creo que ahora no podemos, yo la disolvería. O sea, me quedaría con una asamblea con como, como, como somos, porque para pedir permisos o para ese tipo de cosas no nos, eh, no nos hace falta la, pide permiso cualquiera de, de aquí no, no la cuenta la bancaria la quitamos claro y la y la, la, aso la asociación realmente no nos está sirviendo para nada claro, claro, Le hicimos para el tema de cuenta, cuenta pero la cuenta nos la hemos cargado y todo eso lo que pasa es que ahora, justamente, es cuando no podemos hacerlo, porque ahora es cuando terminé todo esto. Y un caso como este, sin, sin la asociación, ¿cómo nos hubiese había juzgado? De Habrían denunciado de a Chuchi, a un... persona o a man, no, no, por no sé qué, o a Darío por no, sí, no sé qué, cuánto, qué, qué. pero no sea, no. No, no habría... No habría... O sea, habrían dicho, sí, bueno, libres, pero sí, libres no es libres nadie, libres es, pues, ya, ya señala, verdad, no, te, no tiene, no tiene personalidad persona jurídica. jurídica. ¿no? ¿Y no hay manera, Darío, eh, de darle personalidad jurídica conjunta? De, no, no, de no, no, manera, no, no. Pero es lo que dice Manolo, que tampoco es necesario esa personalidad jurídica. Claro, no existe, no, no, o sea, bueno, no existe. Cuentas bancarias, no existe. Sí, o sea, si quieren eh, enjuiciar a la Esquerra Republicana de Cataluña, es su representante legal, que sí, el, sí, el, sí, el que sea sí, el presidente el que paga. No, no encarcelan a toda una organización. O no, no la multan no, a toda. Bueno, esto es un poco de agenda política, al menos las... los tres problemas <tose> principales. Se eh, escuchan propuestas. Yo sí.. No sé. No sé. Una puta mordaza esa, que es que <tose> se abarca más y nosotros no decimos nada, ahora ya. O sea, el anonimato en las redes también lo quieren penalizar. Bueno, es tremendo, tremendo. Te pueden meter los troyanos ahí por pues, si has hecho algo, como si fueses... Y va a ir a más, Vamos, ¿eh? no, yo no sé. Yo, de hecho, el primer punto tenía la ley de Mordaza. O sea, retomar sí. eh, con fuerza. Incluso algo que no estábamos haciendo que se podía hacer, y que en algún momento hubo esa presión a la delegación del gobierno, o incluso a la, a la justicia aquí en Cantabria, Exigir saber qué está pasando, cuántas eh, multas están aplicando de la ley moldada? Sabéis que el primer año, si conseguimos. A un nivel local, en Cantabria. Ajá. Bueno, aparte de la solidaridad y el enganche con todo lo que pasa en el sí, Estado, la delegación del gobierno y el sistema judicial en Cantabria han dejado de sentir el aliento sobre el tema de aplicación de la ley moldada, sí. Y se está aplicando. Sí. Entonces, yo creo que. Yo, yo tengo el primer punto. Lo sacan normalmente, saca, el año pasado lo sacaron al menos. Sí, que fue aquello cuando sacaron los, datos, los datos cada altísimo, año. ¿no? El, el falario lo venía controlando y lo, lo sacó el año pasado. Y eh, a partir de que sacó eso, se hizo una. No sé si hice yo un artículo particularmente o se hizo una. Como una... Pero bueno, que la primera vez que lo sacaron, fuimos incluso, nos empotramos sí, por lo sí. de Podemos, que fui yo, sí. en nombre de Libres, a hablar con el delegado del gobierno, sí. y le dimos caña. Entonces era, no era un año completo, cuando estuviste cuando estuviste, sí. y eso, no era un año completo era tal, y salía exagerado. exagerado. exagerado. Bueno, que todavía es exagerado, ¿eh? No, era exagerado porque yo creo que ahí había problemas. O sea, en la manera en que habían valorado las cosas, había problemas. Pero luego salieron el año pasado, los, los, eh, las del año, los de ese año entero. ¿no? Y también Cantabria salía muy bien favorecida. Y bueno, yo hice una, creo, no sé si hice el artículo para eso o un comunicado, pero bueno, debe estar por ahí. Y salían todos los datos y se valoraban. Eh, en su momento. ¿no? Y me imagino que ahora sacarán otro, otro resumen de la, de la aplicación, por lo cual bueno, habrá que estar de atento porque sí habrá que entrar en eso. Me pues parece que están también hay metidas sanciones que están metiendo para la recaudación, sí. como son el sí, sí, había... de botellón, la de drogas... Sí, había, claro. eh, la, sí la mayor parte de eso. las que salen de sanciones son de esas. Sí. No ¿Droga de, de drogas Consumo y no sé si trabajas. si fumas un y arma blanca. En el y circulando. No, sé cómo es la. no. Sí, Llevar es una navaja así cuesta 300 euros. ¿eh? Sí. Y pierdes la navaja. Pero, pero eso ya está, pues, sí, no, no saben porque están, porque están también a las prostitutas. Eso les da vía libre. La, no legalidad, la legalidad en la que están. Pues también les da ahora por poner multas a esta gente. O sea, hasta una es una no, herramienta no que tienen. A mí me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo la, la manipulación de la información. ¿eh? O sea, cómo están tirando... Sí, pero digamos, yo, yo me, me centraría un poco en lo que nosotros podemos meternos. O sea, cuando por ejemplo manipulan la información sobre un Twitter o, o una twitter que han denunciado, o sobre tal, ahí tenemos que entrar a saco. La manipulación general, claro, pues, vamos, lo de los bots de En general es que pasa todos los días. No, no, pero, otra. pero vuelvo a, a nuestro ámbito ya, de ya, ya, ya. O sea que ¿Ya? el también tiene como que saber hasta sí, llegar. Hay, hay, en el tema de digital hay dos leyes que quieren aprobar el PP combinadas, que yo me estoy informando un poco, pero es que es complicadísimo porque como es legislación europea también, que os podré pasar un informe o de cosas que han salido en el salto y han salido también en, en no Barea no. Por, por, el, por, por el tema del anonimato y, por, y después lo que va lo que ha aprobado Estados Unidos, que están en veremos, y aquí en Europa lo que entra, que ya es la, la, la neutralidad de la red. Eso podríamos hablar de ello y sacar un... Bueno, os podría informar poco a poco, porque es un tema muy complejo, es demasiado técnico, para entenderlo, pero vamos, si lo ponemos en modo analógico, es lo que está pasando en la calle y lo que llevar a las redes, básicamente. O sea que eso también tendríamos que hacer algo de incidencia, hay informes por ahí, pero bueno, están todavía en... En España, todavía está. Porque Pepe lo ha sacado un poquitín y no sé por qué la ha vuelto a aparcar. No sé por qué. Sí, yo... Está recurrida en Estados Unidos, que también está muy claro que ya ha salido. Sí. Porque tiene que. Eso es quitar, eh, derogar la ley de Obama, que es la que aseguraba la neutralidad que no de, la público, sí, de los sí. proveedores. Sí. Y para quitarla tienen un par de procesos y no han llegado al final todavía. No, ya no, sí, se no han pero... ganado la primera. Sí. Al ganar primero, sí. Pero el PP, la otra combinada del PP es la de la anonimato eso no sé por qué lo han parado, digo, creo que sea por el, por el 21D o por porque no ha entrado en el, el debate. Pero seguirán con él porque creo que lo quieren aprobar. Sí. O sea, no, sí. no, dicen que no vaya a ningún lado, pero bueno. Pone por y oh, demás yo, yo no sé si, si eso es un tema. Yo lo que creo, lo que sé, yo, claro, yo no estuve en el último año, pero lo que siento es que eh, cuando arrancamos eh, hacíamos mucha campaña, lo cual me parecía muy útil. O sea, el, el hacer, no esperar a reaccionar ante los eventos, sino tener campañas. Uh -huh. Campañas en la calle en calle, en las redes, además, en la que podamos posicionar temas. Entonces, eh, si Leyes Mordaza es un tema, pues habría que pensar una campaña alrededor de Leyes Mordaza en el aspecto que esté más candente ahora. Si el tema de libertad digital es un tema ahora, que yo creo que es un temazo, y que además nos conecta con la gente joven que no, no entiende lo de la falta de, de leyes que te garantizan libertad, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo otro tema que a mí me parece muy importante, y quizá era una manera para mí de atacar el tema sin del tema peliagudo. El tema de la legalidad vigente. ¿no? La legalidad es vigente porque las leyes Mordaza son legalidad vigente. Sí. Y ahora todo el mundo está defendiendo la legalidad vigente porque es lo que da estabilidad al sistema. Sí. ¿No? Es el discurso. Entonces, no sé si una manera de... Lo, lo estaba pensando ayer, que una manera quizás de articular parte de nuestra agenda política sería que si nos planteamos para los próximos meses dos campañas, sí, porque tampoco tenemos capacidad para hacer 22, pero dos campañas que tengan una parte física. Y esa parte física puede ser un seminario, un taller de formación, eh, un no sé qué, ¿no? Imagínate que si estamos con el tema de libertades digitales, hacemos una formación en la que invitamos a los tuiteros más conocidos de Cantabria y a los, porque no son necesariamente periodistas, sino los, ¿cómo se llaman? Los influencers, claro, gente que genera influencia. Eh, y tal, es una manera de que o llegar a otra gente, de que se difunda el mensaje de otra manera, pero encima estamos generando capacidades, o estamos formando. Pero eso tiene pareja una campaña de imagen en redes. Si tiene una campaña en la calle en, con un par de acciones, pues, pues volvemos a estar en la calle poniendo temáticas. Si decimos leyes mordaza, no se puede olvidar lo que está pasando, ¿no? Entonces eh, está subiendo una cantidad de información. Es un escándalo. O Así sea, que ya no se hace escándalo. Pero o sea, ya lo de los titiriteros es una broma todo lo que está pasando. Eh, ahora la sindicalista esta, ¿no? Eh, vasca también, la acaban de. Sí, los, los, los, raperos. O sea, los raperos. Los raperos. Por supuesto. para que entren en cárcel. Entonces todo esto, bueno, pues hagamos la campaña, consolidemos, cojamos los casos y vayamos sacándolos cada semana uno. ¿no? Eh, o sea, un par de campañas o tres que lo vuelvan a articular. ¿no? Yo creo que no daba mucho sentido cuando decimos cosas así. Yo diría, vamos, pienso que tenemos un poco que ver lo que está pasando y eso. Entonces en seleccionar quizás. Hay... Claro. No, no, se a mí me parece que hay dos cosas, o sea, en el, en el último periodo hay dos cosas, vamos, muy graves, gravísimas desde mi punto de vista. ¿no? Una tiene que ver con el reporte y eso tiene que ver, desgraciadamente, con el caso La Cosa o el no sé qué que es Cataluña, que es el artículo 155, la aplicación del artículo 155, que no solamente es una aplicación para resta restablecer la autonomía, como se viene diciendo, sino que además, bueno, le han dado contenido, han conseguido dar contenido y el contenido más reaccionario que era posible darle eh, a, ese, a ese artículo, eh, que significa, bueno, pues eso, lo que, lo que hemos visto, ¿no? O sea, eh, deshacerse de instituciones que estaban consolidadas democráticamente, meter a la cárcel a una serie de gente, etc. Bueno, esto por una parte, ese, el, el tiempo de contigo no, no es algo que, está, que se va a aplicar a, a Cataluña, sino que ha venido para quedarse seguramente se va a aplicar en otros lados, o sea, va, va a tener posibilidad de aplicarse en otros lados con ese contenido seguramente que ya ha consolidado ahí, en cierto modo, no es lo mismo, pero tiene que ver también con la propia intervención del Ayuntamiento de Madrid, de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, es otra injerencia. Otra es decir, lo que parece que está pasando desde un punto de vista de, de, de recorte de libertades políticas en este sentido no es ni más ni menos que una recentralización del Estado, es decir, una, una eh, disminución de las autonomías de las diferentes instancias municipales, eh, autonómicas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, no nos estamos atreviendo a tocarlo porque tocan elementos sensibles, pero desde, nos, desde mi punto de vista, para, para libres eso es fundamental hacerlo. Es posible que además desde, de, de, con estas posibilidades no haya ni siquiera planteamiento de reforma, de reforma constitucional porque no les hace falta, se está admitiendo, está pasando y por lo tanto por ahí van a ir las cosas y yo pienso que eso lo teníamos que pensar. Desde el punto de vista también de campaña política, ¿eh? lo, me, me refiero en ese sentido. La otra cosa que yo creo que también está pasando, y que tendríamos que analizar, o sea, porque, ¿qué está pasando con el sistema judicial? Bueno, en primer lugar, ¿qué estamos hablando con pues el Tribunal Constitucional? Y si tenemos que dar respuesta también a ese, a, a, ese, a ese instrumento. El Tribunal Constitucional en este momento está haciéndolo todo, está siendo el instrumento que se está utilizando, se está arrojando contra todo. ¿no? Habrá que dar, a lo mejor, tendremos que plantearnos la respuesta a esa, a esa institución, al Tribunal eh, Constitucional, porque tiene, de hecho está interviniendo en recortes de libertades, etcétera. Y la otra cosa, bueno, y el propio sistema judicial. Es decir, que no hay ningún juez donde caigan los casos que sea... O sea, de repente aparece la mela, no sé quién. O sea, y todos son de, de una canalla impresionante. Es decir, no hay no, no, no jueces que les caigan estos casos que podamos ver que tienen otro tipo de sentido. Pues a lo mejor hay que, hay que pensar un poco. Porque han, han movido el tablero y han claro, colocado... Claro, pues eso, eso es denunciable, precisamente por eso. ¿Ese es el Claro, estamos un poco en esa, en esa idea. ¿Qué está pasando ahí? O sea, habrá que pensar que, que se está judicializando un poco porque es la manera en que han, eh, están tomando esa, ese tipo de cosas. Y ya la otra, todo esto un poco viene eh, a cuento de todo lo que sería los recortes de libertades, derechos, etcétera, etcétera. Y la otra parte que sería, principalmente, pues todo el aumento de la represión. Que tiene un poco que ver con eso, es decir, que a los, a los raperos les meten en la cárcel porque deciden subir un día el, el tema de la sentencia para que entren en cárcel. Es decir, que es una, es, es una, una situación Intención, muy intencionada, intencionada absoluta. Yo pienso que por ahí van. Desde luego las leyes de Mordaza irían en toda esta otra parte. Pero las leyes de Mordaza también, ahora acababa de llegar un, un, una cosa que descubrí de Valladolid, están empezando a aparecer ordenanzas Mordaza, que están respondiéndose también. Bueno, de hecho hay ordenanzas eh, curiosas. O sea, ¿no? Estaba pensando yo también la ley de espectáculos, por ejemplo, de Cantabria. Pues parece una voy a decir. Pero es una timoraza. Está impidiendo, por ejemplo, que las asociaciones de vecinos o las tiendas o quien cosas en la calle. Es casi imposible. Porque han puesto tales requerimientos económicos que tontería. Igual que, que nos meten multas, en lugar de meternos a crecer algunas veces, ¿no? Lo que está haciendo es exigirnos seguros. unos... De unas eh, fianzas tan altas que ninguna organización fianzas se puede permitir. hacer eh, seguridad hace casos en la calle. la calle. Entonces y, la, pa, la, pa, y pa. es muy interesante, por ejemplo ahora cuando la asociación de vecinos de Cueto, que no sabéis, pero ha sido retomada por la gente, o, sea, o ha sido eh, han sacado a los vestidos al ayuntamiento, han empezado a hacer cosas más políticas. Anda, casualmente salen todos los reglamentos. Reglamento de uso de edificios públicos, reglamento de ley reglamento de tal. Y los están... A la gira se les ha pasado también, ¿no? En cuanto intentaron hacer una de sus encuentros en la calle... ¡Ah! Mala suerte, ¿no? que, de que sí, hay ordenanzas y, y, y aplicaciones porque claro, pues, si de arriba se hace porque no se va a hacer nada. Ahí... Yo no sé, yo he tomado nota de tu... Yo, yo creo que no hay que tener miedo a entrar a la cosa del coso... Tan... Siempre que no sea... desde mi punto de vista, ¿eh? Solamente eso. Es decir, si, si yo pienso en eh, un ataque a la democracia o un golpe a la democracia, también es pum, pum, pum, pum ¿sabes? Estoy pensando como, casi como campaña didáctica, ¿no? ¿Qué significa atacar a la democracia? Pues lo que está haciendo el Estado, ¿no? En, en múltiples eh, facetas. Eh, entonces, todo el tema de la, la pérdida democrática en general, y eso incluye lo de Cataluña, pero incluye otras muchísimas cosas que están ocurriendo en el país, todo el tema este sistema judicial y el tema de represión, y son como tres ángulos fuertes, ¿no? Y me parece que nos daría suficiente materia gris para articularnos y para conectar, no sé. No sé si el juicio de estos chavales, los de Ransasu, va a ser este trimestre, ¿no? Me parece que va a ser en febrero, así. Eso es otra también creo que eso es darle, ¿no? con uñas y dientes... Son... Claro, lo, lo que pasa es que yo creo que realmente si tenemos a mí me parece el planteamiento que hace Manolo, sí, si tenemos tres ejes, claro, y, y todo cae ahí, o sea, no es... ay, nuestro tema es Cataluña, no, nuestro tema es la pérdida de, de, de, de garantías democráticas, ¿no? y eso nos da igual que sea Cataluña, al Sassu eh, protestar un delito, o... Claro. Hoy has sacado la razón, o ayer... Los retratos de todos los chavales llevan, de la suponen... Llevan un día haciéndolo. Los pascos Al... están diciendo, no, o sea, que un violador le respetamos la cara, pero lo hemos hecho de los asuntos. No. Con todo el argumentario de que pobres guardias civiles, que iban a matarles y tal y cual, y, y la, la fotogalería de todos. Pues Está suicida, en primera la plana. mayoría se suicida en cuanto son mayores de edad. Yo pienso que hay una, una cosa que sí deberíamos tratar de hacer y es que, eh, bueno, sobre todo porque Libres, con el conflicto este, lo hayamos resuelto no lo hayamos resuelto, pero hasta ha quedado un poco tocada, en la, en la ciudad se, esto se, se conoce perfectamente ya. y por lo tanto yo pienso que a lo mejor sí deberíamos aparecer en el sentido de eso, de un comunicado o algo, lo planteó Nieves, lo que pasa que claro, eh, eh, que era un poco tratar de ver qué es lo que había pasado en el último un tiempo, un año, como de resumen, un año sí o menos, o seis sí. meses, o algo así, resúmeme, cómo había evolucionado por la situación política y la represión en este en ese tal y sacarlo pues a principios del año que viene, algo así, que, que, que diese un poco la idea de que bueno, seguimos vivos, nos pues estamos planteando esta, estos ejes y nos estamos planteando un poco... ¿Ahora ese comunicado sacaréis más sobre Cantabria o General? Yo lo sacaría en términos generales y luego aplicando a Cantabria, como venimos haciendo un poco... En Cantabria no tenemos, esto ya lo hemos planteado varias veces en las asambleas, es decir, en Cantabria no hay suficiente, Libres no tiene suficiente material para poder eh, sacar cosas, o sea, ¿no podemos sacar eso pues, eh, en un momento determinado que sí, que las, las, sobre todo por parte de Botellón y no sé qué, pues han aumentado mucho las sanciones en, en este sentido, tenemos a los grupos estos de lo de preguntarnos el delito, que desde luego no han pasado por nosotros, han tenido su propia dinámica y tal, nosotros hemos sacado normalmente comunicados de apoyo y esas cosas, pero no está pasando por aquí. Y, y el tema, ni siquiera el tema antifascista está pasando por nosotros, porque hay otra asamblea por ahí. Quiero decir, nosotros no tenemos suficiente entidad en ese sentido. Yo pienso que la, nuestra opinión y nuestra, nuestro planteamiento, y no está mal que lo sea, al menos en una parte tiene que ser a nivel estatal, está pasando a nivel estatal, aunque luego apliquemos, y como bueno, tal cosa, encantaría tal cosa. Sí, yo, yo lo, lo habría incluso, no, lo preguntaba no precisamente, yo lo habría incluso europeo. Es, somos lo que También, somos por, claro. por, porque estamos en Estados claro. Unidos y porque estamos en Europa. Claro. Es cierto, el tema de, de, de migración, de falta de libertades en, en ese aspecto es brutal, ¿no? Y cada día es peor. Entonces, bueno, a mí no me parece mal sacar algo. No sé, es ¿un tipo de informe. ¿Memoria? Bueno, ¿Memoria? un comunicado largo. Sí, comunica largo, largo. Sí, un poco diciendo eso. No, bueno, yo creo que en, en, en la pata de formación, o que, que estuvimos dando talleres, creo que estaría bien hacer un informe de lo que ha pasado el último año en España a nivel de libertades, poniendo algún caso de ejemplo, aunque no sea de Cantabria. Creo que eso se puede hacer y algo que sea difundible entre las asambleas de tal manera que se las pueda hacer llegar, para que lo pasen entre sus socios y se difunda a nivel papel, además, incluso, ¿eh? No haría nada de redes ni, de, bueno, que esté colado en la web y eso, pero a nivel papel, un informe bien... Pero entonces, ¿por qué no nos planteamos otra cosa? Eh... Porque evidentemente lo que dice, ¿por qué no nos planteamos combinar las dos cosas? Es decir, si tenemos tres... Bueno, no sé si lo tenemos, lo tenemos que decir aquí, pero si tenemos tres ejes grandes, ¿no? Está la idea de hacer algún tipo de pronunciamiento para retomar la presencia ya, hacerlo uh -huh. Y lo que tú planteas me parece muy interesante porque no nos tomamos quizá un poquito más de tiempo, no mucho más, pero hacer casi como un, no sé si dossier. llamarlo, un panfleto, un dossier de 12, 16 páginas <coughs> en el que apuntemos la situación en cada una de estas tres grandes preocupaciones que tendríamos, sí, que estas son las tres, y ponemos uno o dos casos como ejemplo en cada uno. No hay que desarrollar todos, pero un par de casos en cada uno, o tres, tres casos, no, un párrafo en cada caso, eh, en cada uno de estos tres grandes capítulos, entonces elegíamos nueve casos, no sé, o, o lo que sea, para mostrar eh, esa pérdida de, de, de libertades democráticas, ese problema.